Muy bien, pues buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios que han contribuido a que ya sea una realidad el proceso de derogación de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana aprobada por el Partido Popular. Eh, acabamos de concluir los trabajos para alcanzar eh, un acuerdo sobre las enmiendas que vamos a, a presentar eh, a esta proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco. Hay que agradecer especialmente al Partido Nacionalista Vasco este impulso que ha dado para poder hacer realidad esta derogación de la ley Mordaza, que es parte del acuerdo, del, gobierno, del acuerdo programático del gobierno de coalición y esperamos que a la mayor brevedad la semana que viene pueda ya cerrarse el periodo de enmiendas para comenzar las tareas, los trabajos en la ponencia legislativa que van a permitir llevar adelante esta derogación mediante la modificación de la ley. En primer lugar, eh, se recupera el pleno ejercicio del derecho de reunión y manifestación, tal y como ordena la Constitución española, y es lo propio en cualquier eh, país democrático. Eh, el ejercicio de eh, la manifestación o de la reunión solo será ...cuando eh, provoque actos de violencia o desórdenes públicos e incluso en supuestos no, no previsibles de celebración de la manifestación eh, no tendrá por qué ser necesaria la comunicación previa. Eh, se establece un nuevo sistema... De, eh, ...de identificaciones de forma que se salvaguarde claramente... ...la diferencia entre el, el estatuto de eh, detenido... ...con las debidas garantías para una persona... ...y cualquier otra eh, diligencia eh, realizada por las fuerzas de seguridad... ...que no puede llevar aparejada una restricción de derechos... ...como eh, en el caso de una detención. También se establece un mecanismo específico para que cuando... se tengan que realizar por cuestiones de urgencia registros corporales parciales o eh, que incluso se implique algún supuesto de desnudo parcial, estos no se puedan celebrar, realizar en medio de la vía pública, sino que se tenga que, eh, obviamente, eh, guardar eh, las debidas cautelas para eh, preservar el derecho de la intimidad de la persona. Para los medios de comunicación creo que es muy buena noticia que hemos eh, eh, llegado a un acuerdo para que ni la toma de imágenes ni su difusión de toma de imágenes en operaciones policiales sea sancionable, salvo, obviamente que la imagen difundida pues, pueda afectar al derecho a la intimidad o la seguridad de los funcionarios intervinientes o de sus familias, evidentemente. Es decir, mientras que no se identifiquen eh, a esos efectos, no habrá ningún tipo de restricción al, al respecto. ¿no? Se incorporan medidas para eh, ayudar a las familias. Determinadas tasas, por ejemplo, por expedición de carnes de identidad o pasaporte para los menores pasarán a ser gratuitas. Se incorpora también también eh, debidos mecanismos para garantizar la cooficialidad en todo este tipo, este tipo de, de documentos. Y eh, también bueno, se atienden reclamaciones, como por ejemplo, de la Federación de eh, Naturistas, para que las actividades propias de las personas naturistas pues no sean sancionadas. También se incluye la debida protección para los animales, en la línea de las últimas leyes que se ha venido aprobando, o para la infancia. Quizás lo más importante que quiero destacar, porque significa un paso importantísimo en una concepción democrática del ejercicio de las libertades fundamentales, es que se van a reforzar forzar las sanciones de tipo restaurativo, es decir, las sanciones de trabajo comunitario, frente a las sanciones eh, retributivas, ¿no? es decir, las sanciones que consisten exclusivamente en, eh, en un castigo a la persona. Y ello con el fin de poder resocializar eh, las conductas de los infractores, que es lo que realmente debe eh, pretender cualquier sistema sancionador en un Estado plenamente democrático. E igualmente se van a introducir mecanismos para que eh, las sanciones sean acordes a la capacidad contributiva de los sancionados es decir hechos eh, ocurrieron en los últimos años sobre todo en especial en manifestaciones de eh, por ejemplo los pensionistas en defensa de las eh, pensiones públicas que acabaron en muchos casos con sanciones que eh, eran equivalentes incluso al importe del mes de pensión esas eh, situaciones no pueden vivirse en un país democrático porque evidentemente es una restricción del derecho de manifestación, aunque este se haga de forma pacífica. ¿no? Se van a introducir entonces estos mecanismos y, una vez establecida la sanción, esta se reducirá en términos económicos, me refiero por supuesto en función de la capacidad adquisitiva de eh, la persona. ¿no? Bueno, y en general estas son las cuestiones, hay otras eh, otros asuntos que tenemos que ir cerrando, en especial queremos cerrarlo en primer lugar con el Partido Nacionalista Vasco, por supuesto, que ha sido el proponente de esta proposición de ley y también, eh, obviamente, pues en el periodo de, de trabajo legislativo para la aprobación de las distintas enmiendas, pues construir el máximo acuerdo con todos los grupos parlamentarios democráticos que eh, defienden, al igual que, que las fuerzas que forman parte del gobierno de coalición, la recuperación de las libertades públicas y los derechos fundamentales cercenados por los gobiernos de la derecha del Partido Popular. Muchas gracias.